Oh! Bueno, ya un tiempo por, por YouTube. Bueno, quiero que descubran el porqué en este video. Disfruten. La, La maldición, maldición del video número 13 de YouTube. La maldición del video número 13 de YouTube, hace que un espíritu maligno, chacacarero y chocarrero se apodere de tu canal y llegues a eliminarlo. <risa> No. No. ¡Oh! ¡Qué bien! Solo se trató de un sueño. <ríe> ¡Chicas! está todo bien? Así me gusta. Bueno, el video de hoy quiero empezar agradeciendo a todos los nuevos suscriptores. Ya somos más de 300. Mil gracias de todo corazón. Los mensajes positivos, todos los comentarios y los videos que nos están llegando a través de todas las redes sociales. Y para empezar el video de hoy vamos a hacerlo de una manera muy especial. Así que te pido que te pongas de pie, que te pongas firme, mano en el corazón y vamos a cantar el himno de latino. Señor director. Suerte. Y bueno, de esta manera te quiero contar que el tema de este miércoles es Cosas que me gustan de YouTube YouTube es una plataforma increíble que te conecta con todo el mundo Así que una de las cosas que más me gusta de YouTube es eso, que puedes llegar a distintas partes del mundo ¿Sabes cómo? Good morning. Good morning. Good morning. Do go out, subscribe, YouTube, my channel. Oh, oh my god! Thank you. ¿Cómo se dice en chino 99? ¿Quién? ¿Quién? Espejo. Estoy perdido. Pelo sucio. ¿Cómo se dice en chino? Misterio. Otra de las grandes cosas que me gusta de YouTube son ustedes, los suscriptores. Esa gente maravillosa que le da like, que comente tus videos, que lo comparte y bueno, que se convierten como en parte de tu familia. Y te envía videos como estos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Gaby Sotomayor. Y quiero hacerles una cordial invitación para que se suscriban al canal de YouTube de mi amigo Dani Pinzón. Van a encontrar videos súper divertidos, de verdad, yo los he visto y se los recomiendo muchísimo. ¿Pero Ayúdame. qué pasa en latino? No sé, pero... Puede ser latino, porque es latino. Es latino. ¿eh? ¿Qué sábado, gente? Este mismo minuto subo el video, porque subo por vengarme de las la semana que no subió video bueno hoy les voy a hablar de los youtubers que me gustan primero el latino que ya les informé en el en el, en el anterior video el latino eh, su nombre es Dani Patricio Pinzón Ochoa oh. es muy bueno la verdad es que no. no no habría querido llorar pero... No bueno, puedo, no puedo. Gracias, gracias, mi corazón. Otra de las cosas también que es muy importante y que me gusta bastante de YouTube son los youtubers. Sí, esas personas que, bueno, eh, pierden el miedo a la cámara, pierden un poco la vergüenza y, bueno, empiezan a hacer videos, empiezan a generar el contenido para divertir a la gente que consume YouTube y bueno, ya seas grande o pequeño, siempre es importante hacer algo para otros Así que admiro definitivamente a youtubers grandes, a youtubers pequeños, a youtubers medianos A todos los youtubers Así que si tú eres youtuber, chévere loco, sigue adelante, tú puedes Tampoco podemos dejar de lado el dinero, sí, porque youtube puede hacer que tú te conviertas en un millonario. Sí, de la noche a la mañana. No, la verdad que te estoy mintiendo. La única verdad que existe es que tienes que trabajar duro y esto será un proceso de años tras años. Así que en 10 años seré el millonario. Gracias a ti. Aún no. ¿Qué les parece? 10 años más. 10 años más tarde. Ya casi, ya casi. Queda un poquito, un poquitito, poquitito. Tanto a seguir trabajando chicos. Esta es una cosa que generalmente no me gusta, pero bueno, también quería hacerla que forme parte del video. Vamos a hablar del de spam. ¿Sabes qué es el spam? El spam es esto spam, correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios y comerciales así que si tú eres una de esas personas que hace spam, te recomiendo que no lo hagas, que no es bueno que no se ve bien y que poco a poco seguramente, de acuerdo a tu contenido de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a tu esfuerzo llegarás muy lejos a donde tú quieras llegar así que spam, recuerda, no lo hagas es malo, spam, no lo hagas no, es malo, no <risa> bueno, esta es la parte final del video Te quiero agradecer por verlo Espero que te haya gustado y me apoyes con un gran like me Dejes en los comentarios qué te pareció No olvides de compartirlo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete Recuerda que subimos videos todos los miércoles Y bueno, quiero despedirme saludando a los amigos de YouTuber Pro Pronto estaremos haciendo una sorpresa, así que saludos para... Aquí está Alex, para Manu. Me dicen que vamos a hacer el rap de Latinor, así que espéralo el próximo miércoles. Mientras tanto, cuídate mucho, portate bien y chao chao. Este ha sido nuestro video, ya saben, tengan muchísima fe, no le tengan miedo a Momo, ni a Memo, ni a nadie. Espero el video les haya gustado, pues si nos vemos el domingo. Cuídense mucho, pórtense bien y ¡chao, chao!